eso es ahorita primero que primero ¿qué? lo primero ah. alba, alba, alba, alba. No. Ah. No, primero lo primero todo eso voy a parar Esto, primero Mira, eso es para mañana, creo. Para mañana, yo... ¡Ah, para Marte. Yo, yo, yo, ¿ah? Para te empiezo. ¿Quién está ¿Me está trabajando yo creo? Segundo, para ir para alba, Segundo. ¿Colemos a la ayuda? ¿Cuál es Paco la para Arriba, sí, pero no, viene el sábado. Esta pieza no sé cómo va. Dime algo nuevo, tú, algo, Mira, esto va así, dime algo nuevo, algo. <risa> algo que, no sepa, algo que sepa. yo lo sepa, no, esto no, eso que eso no, eso no es eso, eso, eso no que es suena para eso. Fíjate que <risa> estoy <los> quiere. <risa>